O intestino. Sabia que o intestino é muito importante para termos boa imunidade? Mas também não é apenas boa imunidade. Do intestino também depende o nosso rendimento mental. Se quer ter boa memória, boa capacidade cognitiva, se quer resolver perfeitamente e rapidamente os seus problemas, precisa de ter um bom intestino. E para termos um bom intestino, além de aquilo que temos que comer, temos que entender que na nossa barriga vivem muitas bactérias. Aliás, Parece que vivem muitas mais bactérias no nosso intestino do que células no corpo inteiro. Então, temos que pensar primeiro, quando falamos de alimentação, o que é que as bactérias que nos ajudam gostam de comer? Com certeza já sabemos que elas não gostam de comer nem carne, nem farinha, nem açúcar. E então, o que é que gostam de comer? Para isso, desafiei então para este programa um amigo meu, um grande craque mundial na área de saúde intestinal, o Dr. Xavi Canellas de Espanha. Ele vive em Mallorca, tem dois livros editados e é com ele que vamos então cozinhar para o intestino. Xavi! André! Muito prazer que estejas aqui, muito muito placer que estejas aqui com nós outros, que has aceitado a minha invitación para cozinhar comigo. E... Por supuesto, André, para mí uh, pasar rato contigo siempre es muy muy agradable y eres un pozo de sabiduría. Me encanta estar contigo. Hostia, a mí también me gusta mucho estar contigo. Además del de, de cambio de conocimiento que aportamos a cada uno, mira, creo que es una persona muy, muy maja y lo pasamos muy bien. La verdad que sí. Xavi, uh, uh, sé que... Uh, editaste dos libros, dos libros y que en este momento es un experto mundial, se puede decir así, de salud intestinal. Tienes dos libros, niños sanos, adultos sanos, Correcto. y otro de alimentación prebiótica. Correcto. Correcto. Y para quien no entiende un poco del tema, prebiótica se refiere a la alimentación que les gusta a los bichos, o alimentación de nuestras bacterias amigas, saludables. Entonces, cuando hablamos de alimentación prebiótica, estamos hablando de lo que les gusta a nuestros uh, amigos, aliados, comer. Y es sobre eso que editaste tu libro, ¿sali? Correcto. El primero tenía que ver cómo se programa uh, la microbiota, este conjunto de nuestros grandes amigos microorganismos, y, y en esta programación que tiene que ver con los primeros momentos de la vida. Y en este segundo libro... Cuando hacemos alimentación prebiótica, un trabajo muy duro con mis, con mis grandes amigos uh, Jesús Sánchez y con uh, Lucía Redondo y con un chef que es Xavi Aguado, hacemos este libro Alimentación Prebiótica, donde definimos exactamente los diferentes tipos de fibra uh, que hay y uh, qué impacto tiene esta fibra en los diferentes filos bacterianos y, por tanto, uh, cómo podemos uh, ayudar a nuestro ecosistema bacteriano a tener equilibrio y una vez este sistema bacteriano tiene equilibrio nos permite a nosotros los humanos tener salud. Uh, interesantísimo es por ejemplo la relación entre el aparato digestivo, estos microorganismos con nuestro cerebro y como dije en una, en una charla TED que hice el, el año pasado uh, donde explicaba que que el, el talento y la inteligencia nace en nuestra barriga, uh, deberíamos dejar de pensar en que somos lo que comemos y cambiar esta frase para decir somos lo que nuestras bacterias quieren que comamos. Y, y esto va tan lejos que hoy veremos un ejemplo pues, muy, muy sencillo de cómo alimentar a nuestros bichos, que ellos también son muy sibaritas, les encanta comer fantásticamente bien. Sin duda, eh, Xavi. Y para eso hay que entender que las bacterias, que son nuestras aliadas, que nos ayudan a tener bu buena, buena memoria, asesino y buena inmunidad, tan importante en estos tiempos que vivimos ahora por este tema de virus, hay que entender lo que comen. Lo que les gusta comer es, esencialmente, fibra. Fibra de verduras, de fruta. Son herbívoras, son como... Las, las vacas y las ovejas de no, nuestra floresta intestinal. Y, sí. y para eso vamos entonces a enseñar a cocinar dos platos, eh, dos, dos cosas muy interesantes. Cogemos a final de cuentas pues eh, eh, dos postres, Charly, para, para regalar a las personas y ver cómo es tan sencillo y tan fácil comer para alimentar nuestros bichos y de forma muy sabrosa Sí, sí, vamos, y además uh, algo sencillo y, y, y rápido de hacer, es decir, no vamos a complicar uh, mucho la vida. Eh, yo siempre soy partidario de, de que comer no nos tenemos que complicar, hay que hacerlo sencillo y va a ser sencillo, pero va a ser muy, muy, muy sabroso. Eso nunca lo tenemos que perder. ¿Y qué vas a cocinar ahora, Xavi? Comenta. Pues voy a hacer una de las recetas que más me gusta a mí um, y a mi familia, a mi mujer y a mi hija, uh, que es algo tan sencillo como una compota de manzana. Algo que nuestras abuelas ya hacían en, en, en, en, sus, en sus tiempos y que es una receta de estas que vamos recuperando de nuestros familiares más antiguos, pero que es muy, muy sencillo de hacer y nos aporta uh, un nivel de, de fibra fermentable en especial la pectina, que es una de las fibras que más fermentable que es y una de las que más diversidad de bacterias genera. Uh, porque esto es uno de los puntos más importantes, André. Cuanto más diversidad tengamos en nuestro ecosistema, en nuestra ecología bacteriana, eso está relacionado con la salud. Eh, hoy día, en esta sociedad obesogénica y oh, eh, eh, eh, sociedad enferma, básicamente, porque tenemos demasiada enfermedad, um, estamos viendo que estamos perdiendo estos aliados, entonces la diversidad disminuye. Entonces, tenemos un, un poder muy grande que es con lo que decidi decidimos comer, como por ejemplo, pectinas, que va a generar esta diversidad. Y vamos a, voy a cocinar hoy, una compota de manzana, y además le pondré agar-agar, uh, que es una alga, que tiene otro tipo de fibra, que es el mucílago, también genera ciertos beneficios en nuestra microbiota intestinal, para que sea un postre muy, muy, muy saludable. Lógicamente, para esta compota utilizaremos ramas de canela, que también tienen efectos maravillosos para la microbiota intestinal, y utilizaremos la piel de un limón, porque es que el gusto, el sabor que deja es maravilloso. Esto es lo que voy a cocinar muy, muy fácil. Vale, fantástico. Vamos a empezar entonces, Xavi. ¿Sí? ¿Me pongo a ello? Sí. Vamos allá. Pues mira, vamos a utilizar uh, manzanas ecológicas. Uh, por ejemplo, estas son manzanas ecológicas. Son pequeñas, por tanto, pues he cogido bastantes. En, en el libro, en la alimentación prebiótica, sí que pongo utilizar unas ocho, unas ocho manzanas. Pero bueno, aquí he cogido más porque son más pequeñas. Y una cosa que es muy importante es que si son ecológicas, vamos a utilizar la piel. Vamos a cocinar con la piel. Si no fueran ecológicas, quitaríamos la piel, porque además los pesticidas se adhieren muchísimo. Pero sí que es clave comer, si se puede, y es ecológico la piel, porque es donde más cantidad de pectina tiene la manzana. Entonces, ya están lavadas, las he lavado eh, previamente para agilizar el proceso, y lo que voy a hacer es cortarlas a trocitos pequeñitos y las pondré en la olla. Esto es lo, el primer paso que voy a hacer. Cortaremos a, a dados pequeños que sea más fácil de que se haga la cocción. Y veréis que es algo espectacularmente fácil, rico y que a las bacterias les encanta, André. Uh -huh. Creo que tengas mucha plática con el cochillo. ¿Es tú que cocinas en tu casa? Sí, a mi mujer también le gusta mucho. Yo a veces por tiempo, uh, tengo poco tiempo con, con mucho trabajo, muchos viajes que hago en conferencias y en clases. Y, y mi mujer es una crack también y además ha aprendido lógicamente muchas cosas sobre la alimentación saludable y de hecho mi hija también, mi hija, vamos, se pone a cocinar mi hija y ya sabe hacer un montón de platos saludables, además lo explica perfectamente, ella te explica lo que son las bacterias buenas, las malas, el intestino, lo importante que es, te habla del gluten, te habla de un montón de cosas Martina. Es un espectáculo. Qué bien. Esta es prueba de que desde pequeños podemos enseñar a nuestros hijos a tener buenos hábitos, a entender los porqués. Esto de que no expliques que no va a entender. Esto es todo mentira. Un niño puede entender tan bien como un adulto los porqués de las cosas. Totalmente. Además, los niños son esponjas de sus padres y aprenden lo que es sano en casa. A mí me gusta mucho la frase que, que dice Jesús, que tú conoces también a, a Jesús Sánchez, que dice, en casa es un templo. Y lógicamente que de vez en cuando también pues podemos comer un poco de todo, pero en casa que sea un templo, que sea un templo de lo que es saludable. Y yo pues en casa, en mi nevera, en mi despensa, pues porquería no tengo. De hecho tengo muy poca porquería en mi casa. Y entonces lo normal que ve Martina, mi hija, pues ¿qué es? Comida. Básicamente lo que ve es comida. Que eso es clave, ¿eh? porque André, eh, tratando en consulta a, a muchos niños, uh, uno de los, de los fracasos más importantes en consulta cuando se tratan niños es que no son capaces de llevar a cabo uh, las recomendaciones que muchas veces hacemos de cambiar la alimentación. ¿Por qué? Porque hay resistencias también en la familia para poder cambiar los hábitos. Y cuando siempre decimos, ¿no? Los niños son, uh, eh, no son individuos aislados, sino que los niños son parte de un sistema familiar y por tanto es importantísimo que papá y que mamá tengan también hábitos saludables, porque lógicamente si a un niño le dices que tiene que comer pues uh, un brócoli o una coliflor, y tú mientras estás comiendo como padre pues un bocadillo con morcilla pues lógicamente eso tiene poca coherencia sin duda no es que los padres tienen que entender que más de lo que dices es lo que haces que importa a un niño porque un niño no, no queda con las palabras queda con el comportamiento de su padre el niño intenta siempre copiar el padre o la madre sus comportamientos su forma de vida tus pensamientos. Eso es. Porque la, la función de un niño, eh, de forma eh, instintiva, que no se da cuenta de eso, es que quiere pertene pertenecer al grupo. Y para pertenecer al grupo, tiene que ser como el grupo. Entonces, si el grupo come mal, el niño va a comer mal. Si el grupo come bien, el niño tiene que comer bien porque quiere pertenecer al grupo. Y esto eso. es algo Instintivo a todos los animales, que son como nosotros, sociales. Exacto. Aprendemos el inconsciente de nuestros padres y somos leales a ellos. Y por tanto, como muy bien dices, si tenemos uh, en casa un ejemplo, que aprender, aprenden el ejemplo inconsciente de los padres, si tenemos un buen ejemplo, eso ya es la normalidad. Eso cuando vamos, que vamos con Martín a donde sea y, y ve... Cuando vamos a, a comprar al supermercado y ve muchas veces carros llenos de porquerías, de productos procesados, queda alucinada. Es decir, y todo esto, y esto realmente es, es, se alimentan de esto la gente y alucina, aún, aún alucina. De hecho tenemos un, un juego cuando vamos al supermercado que es a ver quién encuentra el producto más horroroso. Entonces, digo, Martina, Martina, mira, mira, mira. ¡Mira qué porquería más grande he encontrado! Tiene tanto azúcar. Yo le enseño a leer las etiquetas de, de los productos para que vea el, el, el nivel de azúcar, los ingredientes y demás. Y entonces jugamos a eso y muchas veces pues me dice, ¡Mira, papá, mira! Este yo creo que es peor. Pues así se da educación en la alimentación, que eso es muy importante y que de hecho, incluso el otro día eh, con Martina... Eh, llegó uh, de la escuela el trabajo de uh, la pirámide de la alimentación, que en todas las escuelas en España se, se hace, van y de la industria y les meten un rollo patatero de, de enseñar lo que es saludable y lo que no es saludable, y claro, ¿cuál es el problema? Pues que esa pirámide de la nutrición está absolutamente sesgada y... ¿Qué es lo que ocurre? Pues que enseñamos a los niños ya uh, razonamientos que son erróneos. Y entonces es muy importante que los niños puedan ser críticos y entender de dónde viene la información. Y Martina, en mi Instagram, tengo un destacado de la pirámide de la alimentación, que es buenísimo, cómo ella va desmontando todo lo que se dice en la pirámide. Mira, para no liarme, ahora estoy, he acabado con... La, de cortar las manzanas y ahora estoy, uh, he pelado la piel de un limón, también ecológico lo he lavado bien y lo vamos a poner ¿Qué, en... ¿qué cantidad de manzanas uh, has puesto para un... Sería un aproximadamente aproxima 8 manzanas grandes aquí he utilizado unas creo que eran 12 o 14 pequeñitas pero es que eran muy pequeñas Entonces de dos, dos pequeñitas uh, eh, he calculado como si fuera una grande, ¿ok? Esto lo he puesto en la olla y voy a poner cuatro ramitas de canela, también ecológicas, y ahora lo que voy a hacer es, con la ayuda de un vaso y con agua, siempre utilizo agua mineralizada, pues voy a poner, a ver qué me saldrá, imagino que entre dos y tres vasos grandes, hasta cubrir la, la manzana. Sí, pondremos tres vasos grandes, en este caso, por pues la cantidad. Perfecto. Y tan sencillo como encender el fuego... Y calcularé unos 25 minutos, perfecto, para que vaya hirviendo, calentando y liberando las pectinas. Y luego lo que haré, ya veremos, añadiré el agar-agar, que también estará haciendo un poquito de, de calor con todo con toda la manzana. Ah, ah, cuando acaben unos 8 minutos con el agar-agar, quitaré las, las ramas de canela y lo pasaremos por el tour mix. Eso ya lo veremos. Bueno, entonces ahora vas a, a, a quedar ¿cuánto Así. tiempo? ¿8 minutos? Ahora 25. 25 minutos. Primero 25 y luego cuando añada la la baraga, será entre 5 y 8 minutos también que oh. siguiera con esa agullo lenta. Muy bien, entonces uh, empiezo yo ahora con mi receta Venga. Y para eso voy a cambiar para aquí. Y... Yo escogí hacer algo que también es un postre y que es un pudín de chía y es algo muy fácil, muy sencillo que puede, podemos usar a veces como desayuno, para quienes les gusta mucho desayunar, como postre, como merienda, pues hay muchas um, posibilidades y es muy sencillo de hacerlo. Para eso voy a coger aquí, pues, algo material y vamos, voy bueno, a... A poner primero la chía. La chía son semillas muy pequeñitas, muy fáciles de, de comer. Y voy a poner unas 5 cucharadas o peras de chía. Ya está. Y ahora voy a poner un poco de... Podríamos hacer con agua. Yo prefiero poner un poco de leche de, de coco porque le da un buen, buen gusto a coco y voy a poner entonces para las 5 cucharadas soperas 250 mililitros de este leche La ventaja de usar estas semillas ¿cuál es? es que una vez que estén inmersas en agua o en este leche vegetal, a lo largo de un par de horas, unas 6 a 8 horas, van a liberar eh, sus fibras, fibras solubles, y estas fibras solubles es lo que le encanta a nuestra flora intestinal. A partir de estas fibras solubles, como las pectinas de la manzana de Shari, estas bacterias van a, pro, a comerlas y a producir para nosotros ácidos grasos de cadena corta y son muy interesantes porque por un lado, unos ayudan, alimentan las células del intestino y los, otros pueden ser eh, tra, transportados hasta el hígado y usados para producir ATP, energía entonces es fantástico, quiere decir que estas bacterias a partir de las fibras nos alimentan también y además sabemos hoy que estos ácidos grasos que son producidos a partir de estas fibras después de las bacterias entonces comerlas tienen acción anticancerígena para el intestino y ya está, ahora ¿qué hacemos? Pues dejamos así un par de horas, pues 6 a 8 horas, entonces hacemos por la noche para por la mañana estar pronto yo suelo dejar, no en la nevera, al aire libre, aquí, al tiempo. Prefiero, y así ya está. Yo tengo una otra ya preparada y voy a enseñar que preparé ayer por la noche y vemos aquí cómo está. Muy bien, veo que está como una gelatina, son las fibras solubles que salieron las pequeñas semillas, semillas y, y está perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a utilizarlo? Muy sencillo. Yo voy a coger aquí unas, unas fresas, morangos para los portugueses. Y las fresas es bueno que sean biológicas porque, tal como las manzanas, son las frutas que más agrotóxicos tienen. Pero si uno no tiene capacidad financiera para comprar, hay un método que puedo enseñar, que es muy sencillo, dejar la fruta 10 minutos en vinagre de sidra. Después de 10 minutos en vinagre de sidra, dejamos 15 minutos en bicarbonato. El vinagre de sidra puede ser medio vaso de vinagre de sidra para un litro de agua. El bicarbonato, una o dos cucharadas soperas y dejamos inmersos. Y eso nos permite sacar los agrotóxicos que están en la piel de la fruta. Los que están dentro de la fruta no hay nada que hacer. Ya no podemos retirarlos. Pero los de fuera, estudios nos muestran que pueden salir hasta el 90% por 100 de los agrotóxicos de la piel. Así que hay que improvisarlo. Muy bien, aquí tenemos las fresas. Yo cogí fresas porque... Bueno, Fresas es una fruta que le encanta a todos los niños. Y, y da muy bien, a mí me gusta también. Podemos usar mango, a mí me encanta mango también. Pues da para hacer con todas las frutas. <risa> muy fácil y muy rápido de hacer y podemos sorprender a nuestros niños haciendo cosas buenas como esta no podemos obligarlos a gustar de algo que tenga sabor raro pero si usamos fruta como las fresas y este tipo de gelatina seguro que es más fácil de introducir este tipo de cambios alimenticios el gran problema que muchos padres van a tener es que si el niño ya está acostumbrado a comer mal, es más difícil cambiar los hábitos. Pero hay que intentarlo. Por su salud, por su futuro. Aquí está, como un poquito. Un poquito de esto y podemos poner ahora... ¡Qué maravilla! y así podemos hacer un, un postre natural, que le encanta a los niños les encanta le encanta también a nuestras bacterias, a nuestros visos intestinales y gente, esto no cuesta nada, es muy sencillo de hacer, como vieron queda muy bien las semillas, es muy fácil hacer podine chía no hay que, que tener ningún curso y con esto aprovechamos entonces eh, las fibras buenas que tenemos en las fresas y en las semillas. Y este, este es mi postre y voy a pasar otra vez a nuestro no, invitado, a Xavi. Xavi, ¿cómo van las cosas por ahí? Eso está haciendo, uh, empezando ya ese aroma maravilloso que a mí me, me, es que me, me alucina y, y nada, pequeña paciencia para poderlo, para poderlo preparar, acabar de preparar. Cuando le añadamos el, el agar agar, luego tendrá que haber una, lo voy a pasar por el tourmix y luego lo voy a, a, a poner en vasitos y en la nevera, debería estar pues al menos alguna hora, un par de horas en la nevera para que se haga este, este punto de gelatina, que de hecho, en mi libro, en mi libro no, no utilizo el agar, agar pero cogí la idea de mi, de mi socio, de Carlos Pérez, que también conoces tú, bien, que, que junto a su mujer, que es una crack cocinando, uh, la hacen con, con agar agar y me encantó la idea y lo, lo he añadido. Porque además, pues eso, uh, utilizamos entonces pectinas de la, de la manzana, polifenoles. Los polifenoles no son, no son uh, una fibra en sí, pero actúan como tal y la canela pues tiene unos polifenoles maravillosos también para nuestra microbiota, y uh, también tendrá mucílagos de agar-agar, es decir, un completo, absoluto, de, eh, de fibra fermentable, como tu postre, que al final has utilizado también, polifenoles de las fresas, y, y, los, y los mucílagos de, de la chía, que es, va, es, a mí me encanta, el pudín de chía también es uno de mis preferidos. ¡Qué bien! Sari, es un, un tema que ahora mucha gente se pregunta porque yo no tengo problemas de intestino. A lo mejor tiene, pero no lo sabe. Pero muchas oh. estamos en una época en que la gente está buscando soluciones para el, el sistema inmune. Todo el mundo quiere ahora, por, este, por el miedo del coronavirus, tener buena inmunidad. Y hay que claro. enseñar a la gente que primero hay que cuidar del intestino. El intestino es la base de todo. Si tenemos un buen sí. intestino, ya tenemos mitad o más de mitad de nuestro trabajo para tener una buena inmunidad. Totalmente. La, el 80% de todas las células inmunocompetentes residen en el aparato digestivo. El aparato digestivo es un órgano inmunitario entonces, pero también es un órgano neurológico. Eh, existen 600 millones de neuronas en nuestro aparato digestivo y es el órgano más grande que produce hormonas. Por tanto, también es un órgano endocrino. Y por tanto, el intestino es uh, el epicentro uh, de nuestra salud a muchos niveles, neuroendocrina e inmunitaria, si le podemos decir. Por eso, bueno, incluso pues psico-neuroendocrina inmunitaria, uh, como, como buen psico que soy, pues el intestino es uh, uno de los órganos más claves de poder trabajar. Ya, estoy ya. totalmente de acuerdo. Y es que además... Eh, aunque la gente no se preocupe mucho con eh, cómo está su salud intestinal, pero ahora se preocupan con su inmunidad y con su cabeza, cómo está su raciocinio, su memoria, porque todo el mundo tiene mucho miedo de la demencia. Y la verdad es que hay que empezar por el intestino. Hay pruebas neurológicas muy antiguas ya, ya están comentadas en libros con más de 10, 20 años, de gente que tenía Alzheimer y que ha, también tenía pues, esas deformidades en la, de las neuronas típicas de Alzheimer en las neuronas del intestino. Entonces es muy sí. importante entendermos que el intestino es crucial para tener buena sanidad mental. Así que casi podemos decir que si uno no tiene un buen intestino, también no tiene buenas cosas, pensamientos ni es capaz de, de, de relacionar correctamente. Es absolutamente sí, esta es el, la tesis realmente del brain gut axis, del eje intestino-cerebro, o como ahora pues ya nombramos, de microbiota uh, gut brain axis, y, y sí, de hecho hace muy poco me preguntaban por las redes si, si conocía algún tipo de relación entre el Alzheimer y, y, la, y la microbiota, y e hice una captura de pantalla cuando entré, entré en PubMed en el, la biblioteca de estudios científicos, e hice un, un pantallazo donde habían, creo, si no me equivoco, cerca de 1.600 uh, papers que salían con los términos, con las keywords, que es micro, microbiota and Alzheimer. Entonces, como el Alzheimer uh, hay infinidad de alteraciones y patologías mentales ya relacionadas con nuestra microbiota y como muy bien has dicho, eh, toda la situación del COVID-19 que estamos viviendo, que, que, que estamos viendo y están pasando en muchas ocasiones, en muchos contextos familiares, momentos muy, muy difíciles y, y que sí que es una crisis y como llevo diciendo de estos dos meses, uh, creo que, que de la crisis podemos también sacar oportunidades y oportunidades para salir más reforzados y para salir uh, con más cuidado hacia nosotros y hacia los nuestros y una muy buena manera es empezar a cuidar nuestro intestino, dejar de inflamarnos, literalmente, y cuidar este aparato que va a gobernar todos los sistemas corporales. Una pregunta, ¿qué opinas tú sobre el tema? ¿Es más importante tomar probióticos o tener una alimentación prebiótica? Claro, es una gran pregunta, Andrés y estás hablando con una de las personas más críticas que hay con los suplementos, Uh, claro que se utilizan suplementos uh, nutricionales cuando, cuando es necesario y sí, hay que utilizarlos cuando es necesario, pero también tenemos que encontrar que no un probiótico con 6, con 10, con 16 cepas bacterianas me van a repoblar todo mi aparato digestivo, no, olvidémonos de ese concepto, el concepto es vamos a generar un entorno en nuestra ecología bacteriana con nuestros hábitos de vida y, por ejemplo, cogiendo la alimentación como una herramienta, pues para poder ofrecer a los microorganismos su propio alimento, los prebióticos, que tengamos una gran diversidad y en ese contexto, cuando hay alguna alteración, entonces, sí, utilizar un probiótico cuando sea necesario va a hacer una acción terapéutica. Pero olvidémonos, de verdad olvidémonos de que no tengamos una buena alimentación, que tengamos una situación inflamatoria y crea, creamos que por tomar un probiótico con 16 cepas bacterianas uh, se nos acaban los problemas. No es así. Los probióticos, igual que cualquier suplemento, en momentos puntuales, concretos y los probióticos que sean eh, óptimos para la alteración que tengamos, que eso es otro. Totalmente de acuerdo, Xavi. Es lo que comento también a toda la gente que me pregunta, exactamente lo mismo, es que no importa si tomas un probiótico si no haces cambios en tu dieta. Si no das a, en tu dieta los alimentos importantes para que haga un cambio en las bacterias, en el equilibrio bacteriano-intestinal, el probiótico no va a hacer nada. Además, ¿cómo pueden 6.000 millones de bichos o 10.000 millones de bichos hacer algún cambio? en un ecosistema que tiene trillones de bacterias. Eso, eso es. Eso no, no tiene lógica. Lo que podemos Entonces, hacer es cambiar un poco la balanza para que va en, na, en la dirección que queremos. Eso es lo que hacen los probióticos. Pero si no hacemos los cambios en la dieta y también en, la, en nuestro cerebro principal, en la forma como pensamos, como nos emocionamos, no va a funcionar porque nuestras emociones se refiere mucho en el intestino, así como también la, la, la química producida en el intestino va a influir en nuestro cerebro. Eso es, absolutamente, absolutamente de acuerdo con eso. Y también no olvidar que eh, cuando nuestra barriga no funciona bien, cuando hay inflamación, literalmente esas señales que llegan de abajo hacia arriba, van a hacer que interpretemos el mundo de forma más alarmante, y hay estudios como en revistas como el brandy Big and Immunity, como eh, estímulos pequeños deben generar, estímulos pequeños en mi entorno deben generar respuestas neuroendocrinas pequeñas, excepto que cuando hay inflamación en el aparato digestivo, un estímulo del entorno se va a interpretar por esta señalización de inflamación que va desde la barriga hacia el cerebro, como si fuera un estímulo muy agresor. Y por tanto, vivimos nuestro mundo de forma alarmante y viviéndola de forma peligrosa. Y eso genera muy malestar en la mayoría de las personas que sufren de alteraciones digestivas. Es verdad, es que al final, eh, para entendernos las enfermedades, es como estamos a hacer un coctel en nuestra cocina. Eh, no, no, no usamos apenas un ingrediente para hacer un coctel. Necesitamos varios ingredientes. Así que para enfermarnos también hay que tener varias, varios ingredientes. Eh, y si ya tenemos el intestino inflamado, ya estamos nos predisponiendo para enfermar. Si además de eso tenemos mucho estrés mental por el trabajo, un trauma emocional, que no podemos nos defender, como un accidente o algo así, son dos estrés y los estrés pueden ser suficientes para que se desarrolle una otra enfermedad que no tiene que ser en el intestino o en el cerebro Entonces para sí. entendermos las enfermedades hay que entenderlas como multifactoriales es la forma sí. como sentimos, como comemos, como dormimos, como nos movemos lo más importante Entonces hay cosas que podemos cambiar como empezar a mover más empezar a cuidar más del sueño empezar a comer mejor no hay que cambiar la dieta hay que empezar a, a cambiar un poquito para comernos mejor. Hay que dejar de inflamarnos. Al final, hablar de dietas, dietas tienen una connotación absolutamente negativa y, y comer bien, André, es una necesidad vital, no es ninguna opción. No es, venga, voy a hacer una dieta porque viene el verano, voy a hacer una dieta porque... No, déjate de historias. Uh, no se trata de hacer una dieta, se trata de tener salud, se trata de no inflamarnos. Y, por tanto, es una necesidad que nosotros tenemos como seres humanos comer de forma saludable. Eso choca, lógicamente, con todas las recomendaciones que tenemos, como eh, he dicho antes, con toda la información, la publicidad que existe y que hemos perdido el instinto, André. El ser humano ya no sabe lo que es sano y lo que no es sano. Sí, es y, eso es, y eso es terrible. Aún nos planteamos, mira, me apetece no sé si comerme una papaya o un mango o no sé si comerme un croissant, ¿no? No, no salen croasanes de las plantas, no, no, no salen frutos llamados croasanes. Entonces, eso el instinto lo sabe y sabe que eso no es sano. Por tanto, tendríamos que recuperar ese instinto y es increíble porque cuando empezamos a bajar la inflamación, por ejemplo, comiendo bien o moviéndonos mejor o descansando mejor, etcétera, etcétera, empezamos a recuperar ese instinto. Es decir, que esto no me va a sentar bien y esto tiene más pinta de que me siente bien, pues ya está, escoge esto, pero sin necesidad de dietas ni contar eh, kilocalorías, etc. De hecho, a, habría que contar, dejar de contar las kilocalorías porque una kilocaloría no es igual a una kilocaloría. Y esto lo, lo publica hace un tiempo en redes, como uh, ponía un aguacate que aproximadamente podía tener 360, 380 kilocalorías y lo comparaba con un bollo que más o menos tenía unos 380 kilocalorías. Decía, es que las 380 kilocalorías del aguacate te van a ayudar a no inflamarte. Y en cambio las 380 kilocalorías del bollo te van a inflamar. Hay que dejar de pensar en dietas y hay que pensar en introducir lo que es saludable, lo que es el instinto, lo que es la necesidad del ser humano como un hábito normal para nuestro día a día. Pues uh, André, ya han pasado... Estos 8 o 10 minutitos con el agar-agar y lo que voy a hacer ahora es ya paro fuego y voy a sacar las ramas de canela. ¡Qué, qué olor! ¡Madre mía! Esto es un espectáculo, André. Y que me digan que comer sano es difícil. ¿Ya, ya me has visto? No, no, no, no. No es muy difícil esto. ¡Oh, ¡Me encanta! La canela, debe ser que me llamo Cañellas y tiene algo que ver con la canela, el nombre canela, porque es que a mí me encanta. <risa> vale, he quitado la rama y voy a triturarlo todo ahora. Quizá hay mucho ruido, pero bueno, no, pero bueno vamos, a, vamos a por ello. Perfecto. Y ahora lo que voy a hacer, André, es coger el cazo y voy a rellenar vasos y los voy a poner después en la nevera, para que estén un par de horitas y coja la consistencia gelatinosa de, de postre a de compota de manzana, ¿vale? ¿Y después cuántos días puedes, se puede guardar? Pues... Claro, en mi casa no dura mucho, pero puede estar entre 3 a 5 días en la nevera, pero cuando lo pruebes no, no va a estar 5 días, es imposible, porque esto es un vicio. Perfecto. Vale, ya estaría preparado. Ahora ya serían las dos horitas mínimo en la nevera para que cogiera la consistencia y puede estar eso. Tres, cuatro días, incluso cinco días en, en la nevera. Pero os digo, no va a estar porque os va a encantar. <risa> ¿Puedes enseñar uno para que, para que veamos más de, de cerca? Sí. Aquí tenemos... Así quedan la, las dos... Eh... Recetas, los postres, meriendas, desayunos, lo que queramos. Para Eso es. tratar de nuestra salud intestinal y sermos más felices. Si cuidamos nuestra barriga, seremos mucho más felices, sin dudarlo. Sin duda Y yo hice ese desafío a mucha gente, a mucha gente que es dame dos semanas. Dos semanas, tratando de tu salud intestinal y vas a sentir una felicidad verdadera, como nunca has sentido, una felicidad que viene debajo del vientre. Y esa es la verdadera felicidad. Eso es. Xavi, fue un placer este momento contigo, me encantó, tenemos que nos juntar otra vez para charlar eh, y cocinar. Y, hombre, te echo ya de menos aquí en Portugal, a veces... Si acercas uno de estos días con tu familia y nos juntamos todos. Seguro. Andrés, siempre es un placer. Eres un gran amigo. Uh, te quiero mucho. Y con muchas ganas de, de volverte a ver y darte un abrazo. Y así fue. Espero que tenham gustado. Falamos sobre su intestinal, falamos sobre receitas, como cozinhar y ya sabes, no se olvide de dar su gosto y de compartir con quien precisa con quien no necesita. Y el próximo.